inmadura espiritual para estos tiempos de purificación es una oración que realizamos al arcángel San Miguel para que nos otorgue su protección pero antes de iniciar si estás viendo este video y no te has suscrito por favor suscríbete comenta dale like y activa la campanilla para que más personas puedan aprovechar de todas las gracias de estas oraciones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 príncipe de las milicias celestiales a vos mi amado arcángel os confío el cuidado de mi cuerpo mi alma y mi espíritu humildemente me consagro a ti y te consagro mi familia y seres queridos sé nuestro protector y amparo en todos nuestros caminos y batallas espirituales que al invocar tu santo nombre ¿Quién como Dios, nadie como Dios? ¿Quién como Dios, nadie como Dios? ¿Quién como Dios, nadie como Dios? Sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro, y de todo dardo incendiario del maligno en nuestra integridad física y espiritual. Acepta, oh bendito San Miguel, esta mi consagración a tu celestial persona y hazla extensiva a mi familia y seres queridos te lo pido en el nombre de Dios uno y trino por la santísima intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Reina de los cielos y de los ángeles Madre de la Humanidad por la santa intercesión de San Gabriel y San Rafael, y demás lumbreras que arden con voz ante el trono del Altísimo. Por la santa intercesión de los arcángeles y ángeles. Por la santa intercesión de los profetas y mártires. Por la santa intercesión de todos los santos y las santas almas bienaventuradas por la santa intercesión de las virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serapines. Que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bajo la protección del manto de nuestra Madre, protectora y abogada nuestra, la Virgen María, Dios les bendiga.